Todas esas cosas uh -huh. que tú estás diciendo, uh -huh. eh, yo las llevaré a cabo uh -huh. para conquistarte, ¿qué lograré? <risa> ¿La primera cita? Yo bueno. creo que esto siempre depende de la mujer. Bueno, por eso te por pregunto lo general, a ti. Por lo general, aquí, no sé, ¿a, ¿a qué te refieres? <risa> si te preguntan, diles que Isaac te lo contó, pero a mí me lo contó. Hola otra vez chicos y chicas de YouTube Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que se encuentren en el mundo y a la hora que estén viendo este video Estamos nuevamente con Svetlana. Eh, con un tema muy interesante Que yo sé que les va a gustar mucho a ustedes Queremos saber qué se necesita hacer Y qué se necesita saber Para conquistar a una chica rusa O una chica kazaja, estamos en Kazajistán Pero en este caso estamos con Svetlana que es rusa Y ella nos va a decir más o menos cuáles son las características para eh, conquistar a una chica. Escuchen bien latinos, cuando quieran conquistar a una chica rusa, tanto sea en Rusia como en Kazajistán, sí. sigan los consejos de Svetlana. Bueno Svetlana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí? Todo bien, hola. No me siento así, más cómoda ya. Más cómoda después de la primera, ¿no? Sí. Un tema más relajante también. Que eh. no queda hablar de la vida privada. La vez, la vez pasada, cuando yo le pregunté una pregunta sorpresa, si, yo, si me consideraba muy atractivo, al final no me contestó. Y entonces, no sé si retomar la pregunta ahora o no. Es eh, broma. Bueno, eh, a ver, dime. ¿Cuáles son eh, las cosas principales que se deben hacer o saber a la hora de conquistar a una chica rusa ¿no? o una chica local? Sobre todo, por ejemplo, ¿cómo sería una primera cita? Con, cómo, ¿Cómo sería el mecanismo? Sí, vamos a hablar de la cita perfecta, ¿no? Más o menos. Bueno, lo más parecido. ¿Lo más parecido? <risa> Um, yo creo que aquí la cita perfecta para las chicas así en general Sería ¿sí, en un café, algo más así tranquilo Como ir a tomar un café, ¿no? Para conversar y conocerse Sí, para las chicas en general, no para mí, pero sí uh, Pues mira eso es algo que es muy real Porque en el tiempo que he estado aquí, cada vez que, que escucho que van a invitar a, a una chica o a unos amigos Soy yo mismo cuando he querido invitar a una muchacha por lo general siempre dicen, vamos a tomar un café si ¿Sí podría también ir a cenar a pasear. Se pueden hacer a... otras cosas eh, sí, pero claramente, en general, pero decir... en general lo que más se hace es ir a tomar un café. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? El chico tiene que pagar la cuenta. El chico debe pagar, que debe estar preparado que él va a pagar la cuenta. No va a ser ningún mitad mitad y si la muchacha, por yo ejemplo, creo que quiere... siempre la chica puede pagar. Por ejemplo, ¿sí? Sí, yo siempre propongo pagar. Casi siempre. Casi siempre propones pagar, pero cuando el chico te dice no te preocupes, te pago yo, ya tú retiras, ¿no? Sí. Sí, claro. Y si, y, si, y si me hace pagar, después no me no va a hacer Ya están viendo ya cómo es la cosa, ¿eh? Pueden ser que ellas digan, no, te ayudo a pagar. entonces el hombre, como no sabe un poco de esta cultura, dice, eh, no hay problema. Pero después, olvídate de una segunda aparición porque no la vas a ver más ni en fotos. Pero depende siempre de la persona. Sí, cada persona es una característica distinta, pero por lo general las chicas rusas esperan de que tú en la primera cita eh, que donde estás dando tu mejor imagen, por lo general tú pagues la cuenta. Así que el hombre tiene que tener una buena apariencia, que no tiene que tener nada roto en la, en la ropa. Imagino sí. que también limpio, ¿no? La higiene sí, es muy limpio, importante. Sí, claro. Sí. Yo creo que cualquier persona tiene que estar limpia no, siempre, ¿no? Sea, no, sí, pero bueno, me refiero también al hecho de, de que hay personas, me han dicho que se fijan mucho en lo que es la, la higiene en la ropa, de que no estén los zapatos sucios, aunque aquí sabemos que en estos países hay mucha nieve y a veces andando en la calle Yo, por ejemplo, no me fijo en los zapatos. No te fijas mucho en eso. No, ¿no? Okay. pero la ropa sí, no sé. Para mí es importante que no esté rota. Una cosa muy importante que de, es que aquí se espera que el hombre siempre tome la iniciativa. Eso es algo que se espera en cualquier lugar del mundo, por lo general. Pero sabemos que en nuestra cultura latina ya eso es algo que ha sobrepasado eh, y que muchas chicas, sin problema ninguno, pueden tomar la iniciativa en, y son las que hablan, y las que dicen, y las que invitan. Pero en este lugar aquí todavía eso no es así. De hecho, ellos esperan siempre que sea el hombre que tome la iniciativa. ¿Qué me dices de eso? Sí, entonces también él tiene que tomar bastante la iniciativa a la hora de, de la conversación. No sé, tiene que interesarse por ella, hacer ese tipo de cosas. Es muy importante, o sea, no pensar que simplemente estar en una cita y estar callado, esperar, dejarle a la mujer esa situación en la que sea ella la que tenga que hablar. Eh, siempre tener la misión, la iniciativa y pues sobre todo ser muy seguro de ti mismo, eso le gusta mucho a las mujeres ahí. Sí, también no, por ejemplo, no decir, ah, cuéntame sobre ti. Es esa pregunta, ¿no? O sea, hay que hacer preguntas específicas, eso Sucede mucho eso, que a veces los hombres dicen, a ver, háblame de ti, cuéntame algo de ti. Y las mujeres las ponen en una situación difícil porque dicen, bueno, ¿qué le cuento? Y, por supuesto, el hombre con más experiencia quizás ya sabe cómo hacerlo y le pregunta, preguntas directas como, y a ver, ¿en qué trabajas? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y no se logra que la conversación tenga una fluidez. ¿Así es? Sí, así es. Sí, tal vez sería también acompañarla a su casa si ella lo quiere, claro. O sea, estamos hablando después de la cita, ¿no? Como sí. que en el momento se acaba la cita, siempre proponerle la opción de que ella no se vaya sola, así que te puedo acompañar a tu casa. Sobre Pero la eso cita, sería como que muy tradicional, ¿no? Ya. Depende, ¿no? Yo pienso que puede depender de las personas. También hay una cosa muy interesante, que ella me dice que la cita perfecta sería la de tomar café. En el caso mío, muy personal, para mí la cita perfecta es, es ver una película en Netflix. ¿Por qué te ríes? Ella se ríe porque... Se tiene aquí la creencia que cuando invitas a una mujer a tu casa a ver Netflix, no es a ver Netflix. Pero ¿por qué no? Podemos a algunos hombres ser bastante buenos y correctos y, ah, sí, claro. y dejar que todo se quede en el Netflix, en la película que ustedes creen. Por eso yo les aconsejo, el café es muy buena idea, pero como segunda opción, primero propongan el Netflix, si le dicen que no, propongan el café. ¿Qué crees, Jukeatlán? <risa> Ok, y bueno, Svetlana, en tu opinión personal, ¿a ti te gusta más eh, hacer alguna otra cosa en tu primera cita o también piensas que la mejor opción es la del café? Porque sí sabemos que ir a tomar el café es lo que habitualmente más se hace. Pero en tu gusto personal, ¿hay algo que te gustaría más? O, o a lo mejor, no, no más, pero también. Sí, a, a mí el café en general me parece o sea, una opción un poco aburrida. Uh -huh. Sí, a mí, como estamos acá viviendo cerca de las montañas, yo creo que se puede hacer mil cosas como por ejemplo ir a patinar o ir a, no sé, a las montañas a pasear ¿eh? a pasear no, claro que no subir no a hacer el de exacto tres sí horas. no pero yo te entiendo pero bueno un paseo una cosa más sí. eh, es, es interesante es interesante eh, cabe aclarar para las personas que no han estado por aquí que dicen que el café es aburrido, porque bueno, simplemente sentarse y conversar pero un punto para nosotros latinos que es muy, va a ser muy relevante, sobre todo para los cubanos es que el café aquí no tiene nada que ver con el café que tomamos en Cuba, vamos a estar claros el café en Cuba, ustedes saben que es bien fuerte, el poquito de café con un sabor bien fuerte aquí es un vaso de café de este tamaño, que la mitad es leche, la mayoría de las veces el café tiende a ser más aguado, no digo que esté malo, pero más bien es una leche con café no un, un café con leche de toda la vida, por decirlo así Así que es difícil adaptarse a los tomadores de café al café que se toma aquí. Entonces, Vietlana significa, según lo que he entendido, la cita perfecta y la, todo lo que hay que hacer para conquistar a una chica está en esta información que has dado. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si todas esas cosas uh -huh. que tú estás diciendo uh -huh. eh, yo las llevara a cabo uh -huh. para conquistarte, ¿qué lograría? <risa> ¿La primera cita? Yo creo que esto siempre depende de la mujer. Bueno, por eso te pregunto a ti. Por lo general, aquí, no sé, ¿a, a, ¿a qué te refieres? La respuesta en un próximo video. ¡Hasta la vista!